Oiga, San Martín de Porres, ¿Usted que puede ayudar a sanar? ¿A usted que le dieron el don para hablar con los animales? Yo le pido de todo corazón, le inculque valor a Colo Colo, mi gallo de pelea. Dele fuerza en las patas, en el pico, en las navajas, en sus espuelas, para que pueda destrozar al otro gallo Satán. Que le quiebre el pescuezo, que le abra las tripas, que lo deje tuerto y en lo posible muerto. ¿Sabía usted que aunque la pelea de gallos es una actividad permitida por el Estado, solo un mínimo porcentaje de las galleras operan de manera legal? Los animales usados en este negocio son mutilados y parte de su entrenamiento consiste en forzarlos a una agresividad exacerbada. Luego son puestos a pelear hasta la muerte algunas veces con espolones artificiales o navajas sujetas a sus patas para hacer más sangriento el espectáculo. Detrás del ambiente festivo, de la embriaguez, del ritual de la lucha y de las apuestas, está el sufrimiento y la muerte de los gallos que son obligados a enfrentarse en la gallera. ¿Qué, qué, qué, qué es colo, colo, ¿no se ha levantado? Su enemigo satán ya está listo necesitamos que lo destroce y le saque los ojos antes de que él se lo saque a usted. Varios países con legislaciones avanzadas atendieron la declaración de los derechos de los animales y prohibieron las peleas de gallos por ser prácticas violentas donde los animales son explotados para esparcimiento del hombre. Si usted quiere ser parte de una sociedad que supere las tradiciones barbáricas y evoluciones y expresiones culturales respetuosas de la vida, es esencial que promueva en su comunidad una relación con los animales que no violente su naturaleza. Y en segundo lugar, apoye el llamado de atención a los gobernantes para que también legislen a favor de los animales no humanos. ¡Ah! ¡Ay, ay, huepuerca, ¿qué fue lo que pasó? ¿Patrona? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya está listo Colo-Colo? ¿O para qué mano? Pues para destrozar a Satán. ¡Ay no, fue puerca, Mi gallo no va a destrozar ningún otro gallo. ¿Qué tal me lo destrocen a él? Pues conseguimos otro. ¡No! Me hace el favor y me amansa ese gallo y me lo pone en el corral con las gallinas más bonitas. Pero... ¡Stop! Ese gallo ya ha sufrido demasiado, ya le llegó la hora de gozar. Seguro? ¡Ay! ¿Estoy hablando o cacareando? Oiga, entre. Yo también he sufrido demasiado y ya me llegó la hora de gozar. Venga papito, no se arisco, que aquí se hace lo que yo digo. Los animales no son cosas, son seres que sienten y por eso debemos respetarlos y protegerlos.